Se acerca la cámara. Se acerca la cámara. Se acerca la cámara. Pues ahora seguimos. Ahora seguimos. Ok, ahora voy a escoger un color. Que no sé si les va a gustar. El, el naranja. Se acerca la cámara, se acerca la cámara, se acerca la cámara. ¿Tú ¿Sabes que el naranja es el color de la tierra y del mundo mundial? Todo ya! <risa>